2 repito el número ganador es el 0552 continuamos con suertudo el único juego que te paga hasta 30 veces lo apostado sobre el animal vamos con el sorteo número 216 del 9 de mayo de 2023 autorizado por la lotería de medellín el animal ganador es la cabra repito el número ganador es el 0552 del animal caura. Felicitaciones a los ganadores, los esperamos mañana en nuestros próximos sorteos. Feliz noche.